Buenos días y un saludo a todos los amigos y seguidores del blog Bueno, tengo hoy aquí conmigo a Eduardo Pérez, psicoanalista de la Asociación Psicoanalítica Argentina afincado aquí en Valencia desde hace un tiempo eh, Vamos a intentar eh, hablar hoy del, del inconsciente, del tema del inconsciente para que ustedes puedan, eh, después de escuchar esta eh, ...esta entrevista, pues tener una idea algo más clara de lo que es eso del inconsciente. Eh, lo, primero que, lo primero que quiero, el primer punto que quiero hablar es un poco... ...siempre que hablamos del inconsciente hablamos de la represión. Entonces eh, yo te pediría, Eduardo, a ver, eh, pongamos... ...intenta poner el inconsciente en relación con, lo, con la represión y lo reprimido. ¿Cómo sería esto? Buenos días, este, ¿cómo sería? <ríe> Freud se da cuenta que en una conversación o en la atención que tenía algún paciente o con algún amigo se da cuenta que de repente se interrumpe el relato y que era un espacio vacío para luego continuar eh, en ese espacio vacío eh, la persona que que hacía el, el, el vacío decía que por ejemplo que era la dirección de su casa cuando era pequeño y ahora no se acordaba ¿No? y no se acordaba y bueno se le atribuía problemas de memoria a la edad a, en fin un montón de situaciones este, que en esa época justificaban o intentaban justificar eso ahora ¿qué, qué pasa Freud no se queda con eso y Freud dice ¿por qué será que se olvidó? primero y segundo o primero esto que voy a decir ahora ¿dónde fue a parar ese recuerdo? ¿cómo puede ser que se ha olvidado? ¿no es cierto?, no está, no está quiere decir que no lo tiene en la conciencia, no me lo puede transmitir, no se lo puede decir a otra persona, no se lo puede decir este, a un amigo en ese momento, entonces, eh, Freud, lo que se pregunta es, ¿dónde fue a parar?, ¿fue a parar a algún lugar?, no se puede haber perdido, supone Freud, ¿no es cierto?, y entonces, Freud postula en que eso que se está olvidado fue a quedar guardado en un lugar que no está en mi acceso, a eso lo llama inconsciente, al lugar donde fue a parar este recuerdo, ¿no es cierto? Después... Eh, una vez que estableció esto, se dio cuenta que esto iba mucho más allá de los simples olvidos, ¿no es cierto? Bueno, después lo vamos a desarrollar, ¿no? Pero hay muchas cosas que quedaban fuera de la conciencia, fuera de lo que uno tenía ahí en forma palpable y que no desaparecían en algún lugar estaban, ¿no es cierto? Bien, ese lugar, insisto, lo llamo el inconsciente, ¿no? Ahora, ¿qué pasó? que, eh... <coughs> ¿por qué se iban allí? Se preguntó Freud, ¿y por qué estas cosas se fueron allí? Entonces, él, digamos utilizó la palabra represión que es lo que me preguntas este uh -huh. Juan la palabra represión para decir que era un proceso un mecanismo represión es no un mecanismo un mecanismo por intermedio del cual sacamos algo de la conciencia lo expulsamos de la conciencia No Freud utiliza varios sinónimos no lo expulsamos de la conciencia se va de la conciencia este, eh, y se preguntó, y con esto termino, se preguntó por qué había que expulsarlo de la conciencia, y ahí Freud es terminante, Freud dice que se quita de la conciencia aquello que lastima, que hiere, que molesta, que no gusta, o sea aquellas cosas que nos van a hacer daño, las sacamos de la conciencia, ¿no es cierto?, todo aquello que eh, podría traer un, un dolor. ¿Y dónde va? Un profesor mío decía, <risa> decía que el inconsciente era como los... Lugares que existen en los aeropuertos para eh, poner los objetos que se pierden en el aeropuerto, ¿no? Entonces, en el, en el aeropuerto estaba ese lugar donde iban a parar los objetos perdidos. Entonces, este, Freud este, lo parafrasea y decía que el inconsciente es el lugar desconocido donde van a parar los objetos conocidos, ¿no? O sea, porque es desconocido también. Y bueno, y más o menos, así en principio, ahí empieza a girar el asunto de lo inconsciente, porque esto explica varias cosas, ¿no es cierto? Varias cosas, que después vamos a hablar, ¿no? Hasta acá creo que te contesto con uh -huh. esto, ¿no? Sí. No sé, pregúntame otra cosa. Sí. No, eh, yo estaba pensando, uh, a ver, eh, entonces eh, podríamos decir que reprimimos algo porque aquello que podemos, por ejemplo, decir puede eh, molestar o herir o a esa persona o a ese grupo, a quien sea con el que estamos hablando y porque quizá uh, tememos una reacción eh, algo, una reacción, la que sea de esa persona que puede que nosotros podemos pensar que nos puede perjudicar, que nos puede eh, perder la amistad, que nos puede hacer perder eh, la relación que tenemos con esa persona o que o a lo mejor es un problema económico y yo pienso que esa persona tiene poder para decirme a mí, oye, que me has ofendido, pues entonces este negocio que tenía contigo ya no lo voy a hacer porque, ¿qué cosa has dicho? Me has dicho como que soy tal cosa o tal otra, o como que soy muy feo, o muy... etcétera, ¿no? O sea, a ver, claro, estamos, Eduardo, diciendo algo entonces que cambia, es decir, esta afirmación nos hace ver el sentido de toda la evolución, de toda la cultura, es decir, una persona, y esto podemos llevarlo hasta hace 20.000 años, por ejemplo, cuando el hombre empezó a ser homo sapiens sapiens. Eh, resulta que un ser humano está ahí con un grupo, aunque sea una tribu, y entonces resulta que tiene algo contra el otro. Por ejemplo, han ido a cazar y, y entonces resulta que él quería disparar a un, a un ciervo y el otro le ha quitado la oportunidad de, de disparar él, él porque le ha disparado él antes, antes. Entonces este siente una rabia porque no lo ha dejado ahí y, chulearse un poco cazando a él al ciervo. Entonces tiene ahí un resentimiento. Llegan al lugar donde está el resto de la tribu y este, el, el, el que quería disparar primero, tiene ganas de darle un bofetón al otro, pero no se lo da porque teme la reacción del otro, la relación de la tribu, etcétera, etcétera. Es que cambia cambia toda la historia de la, de la civilización, de la cultura, de la relación entre los seres humanos. Hmm. Sí, sí, lo podemos considerar así. Lo podemos considerar así. Algo que habría que decir algunas otras cosas, ¿no? Sí, sí, sí, sí. sí. Porque nosotros podemos decir, para ser más exactos, sí, que. Vamos a hablar la represión, ¿no? La represión, que al principio Freud lo llamó. El esfuerzo de desalojo, uh -huh. o sea, desalojar sí. algo en la conciencia. Tiene varias, ahora que estoy pensando, tiene varias cositas, ¿no? Porque, este, Estaba pensando que si es la fuerza de desalojo, quiere decir que esto que es desalojado, en un momento estuvo en la conciencia. Uh -huh. Entonces es una cosa fundamental, ¿no es cierto? En el inconsciente van a parar, aquellas cosas, que alguna vez estuvieron en la conciencia, y rápidamente, fueron desalojadas de la conciencia, esto es así, ¿no? Mm. rápidamente fueron desalojadas de la conciencia, ¿ahora qué? ¿qué ocurre? que, entonces quiere decir, que todo lo que estuvo en la conciencia alguna vez fue consciente, sí y no, acá, digamos que tendría como dos facetas el inconsciente, ¿no? Esto que estamos hablando hasta ahora es lo que se llama el, consciente, el inconsciente reprimido, que es lo que preguntó Juan, el inconsciente reprimido, es el consciente que se forma con aquello que tiramos ahí, ¿no? Como en el, el, el salón de los aeropuertos, bien, pero un momentito, Acá viene una cosa muy interesante que poca gente lo no tiene en cuenta. Quiere decir que todo aquello que tuvo el inconsciente, ¿alguna vez fue consciente? Sí, señor. Aunque sea una fracción de segundo. Sí, señor. Entonces, esto este, eh, es muy importante. Yo diría, para usar una metáfora que me gusta mucho, me gusta mucho que lo que separa la conciencia del inconsciente es una puerta de vidrio, o sea que se ve del otro lado, ¿no es cierto?, no es que no se ve y desapareció para siempre, no, está ahí y se ve del otro lado, y es más, podemos decir hasta medio broma, ¿qué está haciendo el del otro lado? y está pugnando por salir de vuelta, su, omni, su único objetivo es volver a ser consciente, ¿no es o sea, fue, repitamos los, eh, los pasos, fue consciente, no nos gustó, lo desalojamos, pasó al inconsciente. ¿Qué hace en el inconsciente? Muchas cosas. Hace que, bueno, iremos viendo, ¿no es cierto? Pero fundamentalmente lo, lo que hace es que quiere volver a ser consciente. Fundamentalmente, ¿no es cierto? Y por eso es que la fuerza con que uno desaloja algo, la fuerza con que desaloja algo, no se hace de una vez y para siempre. Porque uno expulsa algo hacia lo inconsciente. Pero, pero esto quiere volver, entonces hay que estar empujándolo siempre. No es que yo lo empujo y, y me voy. Y si lo empujo me voy, aparece de vuelta. Entonces, la fuerza de este mecanismo que preguntó Juan, que se llama la represión, es una fuerza que hay que estar haciéndola constantemente. Uno dice, qué lindo, y esto... Y bueno, todos nos habremos sentido cansados en algún momento, agotados sin saber por qué, cansados más de la cuenta con hacer algo. Freud estaba eh, estudiando, vio en esa época, por ejemplo, el, eh, dos cosas de la física que eran el principio de la conservación de la energía. Y, este, y el principio del aguacier. ¿No es cierto? ¿Qué dicen estas cosas? dice que el, el, el, la fuerza que uno, que uno tiene, para aplicarlo acá, ni se gana ni se pierde, se transforma. O sea que si yo tengo 10 unidades de lo que cada uno quiera, 10, y para meter una cosa en el inconsciente y tenerla irreprimida tengo que usar 3, ahora voy a tener 7, para siempre, no es que recupero los tres, solamente recupero los tres, si eso es del inconsciente, pasa de vuelta a la conciencia, si no, voy a tener siete, entonces claro, sí. me voy a cansar en lo que antes no me cansaba, por ejemplo. Sí. Mira, me ha venido a la mente, cuando estabas hablando, un caso de una señora, a ver, que además... Ella lo dice literalmente. Me encuentro muy agotada, me encuentro muy cansada, ya no puedo con mi alma, solo tengo ganas de que me dejen tranquila, que nadie me moleste, quiero que se vayan todos de mi casa y me dejen sola, y me dejen sola. Esta mujer, a ver, ¿qué ocurre? Fíjate, como cómo en este ejemplo, es un ejemplo de todo lo que te he dicho, esta mujer... Tiene un problemón con su, con su marido, porque es un hombre con una estructura narcisista muy enfermiza, que se aísla en su mundo, no quiere saber nada absolutamente de ella, y ella no puede dialogar con él nunca, no puede hablar de nada, no puede comunicarse con él, no puede desahogarse, ni, ni, porque él enseguida la, la tacha de, de, de, de, todo lo, de todo lo peor, le dice pero es que tú siempre quieres molestarme, no me dejas tranquilo, déjame que haga mi vida, no me, no me moleste porque me saca siempre de mi lugar, porque yo estoy ahora estudiando, no te das cuenta que estoy estudiando porque él está estudiando una serie de cosas, tiene estudios superiores y ella también, pero aún así él sigue estudiando otras cosas para otras oposiciones y otros estudios. Y entonces esta mujer ha llegado un momento en que se ha dado cuenta de, de esta relación con su marido, es de tal índole, que ella no se atreve, no se atreve, teme perder esa relación, teme realmente separarse, perder esa relación, reprime prácticamente muchas cosas, y, y ese, esa energía que ella está utilizando para reprimir esas cosas, como, eh, le, le deja agotadísima, le deja agotada, parece un ejemplo seguro seguro, esto eh, lo decís vos lo digo yo, yo acuerdo si lo llevas al médico te va a dar vitamina no es cierto, o sea uno se siente agotado, tiene que reprimir vas al médico y entonces el médico con las vitaminas lo que lo que logra es que lo reprima más todavía entonces esto no va no es cierto, Freud se da cuenta que no va entonces qué ocurre que habría que ver también qué quiere decir enviar algo al inconsciente ojo, porque no es cuestión de que sea yo creo que la metáfora de, del salón del aeropuerto sirve hasta un determinado momento a partir de ahí ya no sirve más la metáfora porque no quiere decir que yo todo lo que no me gusta es como si fuera un objeto, ¡pum! lo tiro al inconsciente no, el proceso de la represión es distinto, es, se podría decir así, pero no nos olvidemos que es una metáfora. El proceso de represión, ¿qué es lo que hace? Por ejemplo, si yo odio a mi mujer, pero además la amo, es un tema bastante complicado, ¿no? Y yo sea de paso, será siempre esto. No existe el amor puro ni el odio tampoco puro. ¿no? Así es que siempre coexisten eh, un poco los dos. ¿no? Entonces, si yo este, odio a mi mujer, pero aparte la amo, esto me produce un trastorno fenomenal. Entonces, ¿qué hago? Voy a reprimir, o sea, mandar al inconsciente la, el, el asunto de, de, de que odio a mi mujer. ¿Cómo? ¿Qué es lo que hago? Lo que hago no es que le doy una, una patada y lo tiro al inconsciente, abro la puerta, che, y lo mando para ahí. No, lo que hago es que cambio el afecto, por ejemplo, y cambio el objeto. Por ejemplo, de odio a mi mujer, voy a decir odio a las cucarachas, por ejemplo. <risa> Sí, ten, uno podría decir que la mujer era medio una cucaracha también. ¿no? Pero, este, digamos, entonces, ¿qué pasa? Ahora odio a la cucaracha. ¿No es cierto? Bueno, pero dejé a mi mujer suelta. Ya no la odio. Entonces puedo dar rienda suelta a mi amor hacia ella, vamos a decir. ¿No es cierto? Eh, después podemos ver o si no en otro momento las tres maneras que hay de enfermar a partir de la represión que son tres, nada más, no hay más ¿no? que es la enfermedad neurosis, la psicosis y la enfermedad somática orgánica ¿no? pero bien, entonces este, eh, esto es yo lo que quería decir, de qué manera de qué manera funciona la represión de qué manera si lo vamos a decir, a ver una pregunta de examen, dígame una cosa, ¿cómo funciona la represión? Entonces el alumno me contesta, separando la idea del afecto, la idea es mi mujer y el afecto es la odio, separándola, el odio lo meto en otro lado, porque después voy a decir una cosa de la inconsciente, en otro lado, ahora odio a la cucaracha. mi mujer está tranquilamente en la conciencia, yo no eché a mi mujer de la conciencia. Eché todo junto, eché el, el, el hecho de que la odiaba, pero la mujer sigue estando en la conciencia, ¿estamos? Entonces, fundamentalmente, como vos preguntaste sobre la represión, yo le digo, la represión es separar sí. la idea del de sentimiento. La idea es mi mujer, el sentimiento la odio, ¿no es cierto? ¿Qué hago? Lo separo. A mi mujer la, la amo y odio a las cucarachas, que no me las puedo sacar encima. Mm. Igual que mi mujer sería, ¿no? <risa> tremendo, tremendo problema este, Eduardo, para, para la especie humana. Este. Oh. Tremendo problema este porque no es fácil resolverlo. Pero has tocado, un, has tocado un punto, ahora volvemos a esto después, pero has tocado un punto que no quiero que se me olvide vale. y que puede interesar mucho a la gente que nos escucha. Es decir, es cómo este problema afecta a lo somático. Tú has dicho que hay tres, tres lugares, tres caminos, pero uno de ellos es lo somático. ¿Cómo, cómo se produce eso? Porque, claro, mucha gente, mucha gente, estamos hartos de saberlo y de verlo, eh, va al médico y le dice: Oiga, doctor, que me duele mucho la cabeza, que tengo unos dolores de cabeza impresionantes. Y el médico tira de receta y le dice tómese este esto y le da la receta va a la farmacia tal y se lo toma pero y, y la cabeza no le duele más ¿Sí? se le pasa podías ¿No? explicar un poco esto es decir, sí es decir, pero van a tener que a ver poner mucha voluntad porque esto no es fácil de explicar no es fácil puede llevar años entenderlo yo lo tengo que hacer en unos minutos ¿no Vamos, cierto? Entonces, lo voy a intentar. Yo dije que hay tres maneras de enfermar. A ver. La neurosis. Ajá. Es lo que yo dije antes. Odio a mi mujer, pero a su vez la amo. No puedo convivir con esta dualidad, entonces cambio el objeto. El objeto era mi mujer, la cambio por la cucaracha. ¿Por qué, ¿por qué se puede hacer esto? porque en el inconsciente en el inconsciente esto que digo son las digresiones, no se olviden de, de lo anterior, en el inconsciente todas estas representaciones tienen una particularidad, que son muy laxas son muy laxas, pueden cambiar fácilmente de objeto ¿no es cierto? entonces en el, para el inconsciente no es un, un gran problema pasar de Digamos, odio a mi mujer o odio a la cucaracha. ¿No es cierto? Tranquilamente. Y, más, y después puedo odiar a la tortuga. ¿Qué sé ¿No? Es decir, en el inconsciente, las uniones estas son laxas. Entonces, bien, volvemos a lo de antes. cambie mujer por cucaracha. Bueno, muy bien. Sigo viviendo. Perdón, un momento, Eduardo, un momentito. Yo hacía, yo de niño, hacía rabiar y gritar a una hermana mía, de la forma siguiente. Ella tenía mucho miedo a los saltamontes, Ajá. sobre todo a estos que hay grandes. Ajá. Y como yo vivía en la huerta, había muchos saltamontes. Cuando quería vengarme de ella por algo, iba, cazaba un saltamonte, iba donde ella estaba y se lo echaba así. Salía corriendo como un diablo, gritando, gritando, gritando. Y yo así me vengaba de las cosas que Ajá. ella podía hacerme con el saltamonte. Ajá. Mira vos, pobre. La, la, la hermana hace 30 años que va a la analista, porque justamente el hermano. Bueno, este, entonces, ¿qué pasa? Vamos a ir agregando Vamos. conceptos, ¿no? Entonces, yo dije que esta es una manera de enfermar. Cambiar el objeto. sí ¿No es cierto? Este, esa es una manera. Ya le dije, cambié, eh, lo repito otra vez, estoy un poco repetitivo: eh, mujer por cucaracha. Ahora bien, de la mujer a la cucaracha, no es que aparece la cucaracha hoy porque sí, porque se me ocurrió. Hay toda una serie de pasos que conducen de la mujer a la cucaracha. ¿No es cierto? Toda una serie de pasos, entonces cae justo en la cucaracha. Entonces, ahora la mujer tiene, el, el hombre, digo, odia las cucarachas. Pero acá viene una cosa, y no se olviden, ¿no? Que todavía no lo hemos dicho, y es fundamental. Esto de la represión, no es gratis. No es que uno agarra esto, lo que no le gusta lo reprime. Chau, chau, chau, no. Cada vez que reprime una cosa, aparece un síntoma. Siempre. Indefectiblemente. No existe una represión sin síntomas. Entonces imagínense ustedes que la cantidad de, de cosas que uno tiene que, que, que reprimir, la cantidad de síntomas que tiene, ¿no? Los que se ven y los que no se ven. Los que se ven son los signos. Signos. Yo voy al médico y le digo, me duele la rodilla, el médico me dijo que está inflamada inflamada, él la toca, la ve, está inflamada, está más grande, eso se llama un signo, se ve, se toca y, y, y, este, y, y, y se escucha. Ahora, si yo le digo, me duele la cabeza, doctor, el médico no puede ver mi dolor de cabeza, o me hace caso, o está, o está, o está desorientado, me tiene que creer, que yo le digo que me toca la, que me duele la cabeza no es cierto a eso se llama síntoma entonces volvemos a lo de antes estamos siempre en la neurosis no estamos en que una neurosis se cambia el objeto pero acuérdense esto así grandote ¿eh? no es gratis deja algo por ejemplo una fobia a las cucarachas en el ejemplo que pusimos no es cierto entonces yo ahora veo una cucaracha y hago, ¡eh! me dan ganas de vomitar cada vez que veo una cucaracha. ¿No es cierto? Lo cual es un síntoma. Porque no es una cosa natural y normal que alguien vea una cucaracha y vomite. ¿No es cierto? Entonces, bueno, este es el precio que se paga por evitar el odio que sentía mi mujer. Lo tuve que reemplazar por el, el odio a la cucaracha, y, la tuve que, y de ahí pasó al miedo a la cucaracha, y del miedo a la cucaracha pasó a que a una fobia que se llama yo vomito, veo una cucaracha y vomito, ¡Pum! ya está consumado el proceso de, de, de, de la represión, ya está en el inconsciente, está, ya está todo, lo que hablamos está todo ahí, no es cierto entonces qué ocurre, cómo se llama esa persona?, Neurótica, una persona que tiene una fobia es una neurosis, la, la, la fobia es parte de la neurosis, entonces ese es un mecanismo de enfermarse neurótico, que tiene alguna ventaja y muchas desventajas, ¿no es cierto?, este, voy a pasar a los otros dos porque si no me, me va a llevar una semana esto, El, la otra forma de enfermar es la psicosis, en la psicosis resulta ser que se conserva el sentimiento, no se rompe, está en la neurosis también porque del, del odio se pasa a, al odio, se hace más, se sostiene el odio. En la psicosis también se sostiene el sentimiento. Se cambia por el sentimiento, pero lo grave de la psicosis que es que para poder soportar esto se tiene que modificar la realidad. Entonces, una mujer que ha perdido un hijo en el nacimiento, póngale tres o cuatro días, perdió el hijo, se murió, ella ahora acuna una muñeca. Le habla, la cambia, le da de comer y piensa que es el hijo. Y dice que es el hijo y para ella es el hijo. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué pasa? El sentimiento se conserva porque la mujer ama la muñeca. No sé si es claro lo que estoy diciendo, ¿no? Ama la, la muñeca. El sentimiento de amor sigue estando. Pero tuvo que cambiar la realidad. Tuvo que cambiar del hijo muerto a la muñeca. Entonces, por eso es que cualquiera diría... Esta mujer está loca, o sea, tiene una psicosis, o sea, tiene otra realidad que se ha inventado ella. Así, a grandes rasgos, es la segunda manera de enfermar, que es la psicosis. Y ahora viene la que preguntó, esto, esto Juan, Eduardo me ha recordado de pronto también dale. la película Psicosis. Ah, sí, no me la acuerdo. Diciendo, los que... Los que hayan visto la película, recuérdenla en relación a lo que acaba de decir Odo, verán cómo cuadra perfectamente. Ah. No me acuerdo yo perfectamente, pero sé que lo que has dicho cuadra con la película, con lo, con lo que le pasaba a la madre del, del Tony Perkins, el actor este Perkins, no creo que es Tony Perkins. ¿eh? No bueno, acuerdo, ibas no. a hablar de ahora del tercer... Sí, entonces, si me permiten una grosería... Yo tenía un profesor que era bastante grosero. O sea, si me disculpan una grosería, diría que la diferencia entre es que una psicosis y una neurosis, es que el psicótico es un loco lindo y el neurótico es un loco de mierda. ¿No? El neurótico es el que te hincha. Si tienes una madre neurótica, te vuelve loco. Y anda, y los zapatos. ¿Y cómo vas a salir así? Pues ya me lo lustré. Eso, está ilustrado. lustrado. A ver, mirá. ¿No es cierto? Entonces, este, el, el neurótico es, es una persona así, ¿no? Es difícil convivir o estar al lado de un neurótico. Mientras que el psicótico. Como decía este profesor, puede llegar a ser, tampoco es así totalmente, un loco lindo, digamos, ¿no es cierto? Este... Yo, yo tenía un paciente que estaba internado, ¿no es cierto? Y cuando yo lo iba a, a ver, él era fanático del fútbol, ¿no? Y a mí, que me gusta también mucho, nos llevamos muy bien. Entonces yo llegaba al hospital, al, al Borda, y él me decía, eh, el italiano, dos Dodore, vamos a jugar al fútbol! No, ¿Qué? le digo, mira, estoy en traje, ¿qué voy a jugar al fútbol? yo te consigo todo. Entonces me traía botines y todo y yo me prendía en un picador. Ustedes se imaginan lo que son 11 loco corriendo detrás de una pelota. No sabía quién era el compañero, dónde estaba el arco, dónde había que patear. Entonces, si yo lo miro desde un ángulo, me resultaba muy cómico. Ahora, claro, después me voy paro y digo, la pucha, pobre gente esta, ¿no? Porque estar así. Entonces, por eso digo que este profesor no estaba tan equivocado, ¿no? Cuando decía esto. Y acá viene la tercer y más difícil forma de enfermar. Y más difícil, eso es más difícil. Claro, más difícil. Primero, más difícil porque no tiene demasiado consenso. Segundo, hay muchos in otros inventos, ¿no es cierto? Esta forma de enfermar, yo con otros colegas, la hemos estudiado siempre, siempre, siempre a partir de Freud. ¿No? Este, todo lo que se haya dicho hasta acá de la enfermedad orgánica, todo lo que se haya dicho, tiene que ver fundamentalmente con la herencia, lo genético las experiencias que pudo haber tenido en su vida, el contagio, el consenso, todas estas cosas, ¿no? Que dan la casualidad que siempre están afuera, ¿no? Entonces, lo que yo voy a decir, no tiene nada que ver con esto. Es decir, no, no, no, no, no sea, no sea, eh, no, no toma esto como referente, toma otra cosa como referente, ¿no es cierto? Que es muy complicado, depende de, de, de explicar, pero espero que se entienda, ¿no? Un afecto, ¿cómo, ¿cómo uno se da cuenta, por ejemplo, que una persona tiene miedo? ¿Cómo se da cuenta? Se da cuenta porque se pone colorada, se pone, no, se pone blanca, tiembla, no puede caminar, tiene diarrea, tiene taquicardia, cuatro o cinco síntomas, que todos juntos, retener esto, eh, todos juntos, hacen, el, el, el, el, el, el, el miedo, ¿no es cierto?, todos juntos el miedo, uno solo no, de esos elementos, tiene que estar todos, ¿no? y lo mismo para cualquier otro afecto, un afecto como, el enamoramiento, qué sé yo, uno está enamorado, ¿cómo se da cuenta que está enamorado? y se da cuenta porque el corazón le late más rápidamente, porque, so, o sea, son todos signos somáticos, o sea, el afecto se inerva en lo somático, ¿no es cierto? se inerva, se inerva quiere decir como que se mete ahí, ¿No? Entonces, si lo miro de un lado es el afecto, si lo miro de otro lado es lo somático, ¿no? Y queda ahí. Cada afecto tiene un. Voy a, vamos a empezar a llamar la cosa por su nombre. Freud la llama clave de inervación. Cada afecto tiene una clave. Esa clave es la forma, es los caminos con lo cual si se inerva en el cuerpo. O sea, el afecto-miedo, vamos a tomar miedo que es más fácil, ¿no? El afecto-miedo tiene una clave. Esa clave es, por ejemplo, eh, la, la arritmia, no, la, sí, la arritmia, el, eh, el, el, la paridez, la diarrea, eh, este, tembl temblor de algunas este, partes del, del cuerpo, ¿no es cierto? Entonces, cada uno de estos cosas constituye lo que se llama una clave. O sea que para que exista el miedo, están todos los elementos de la clave. Todo, no puede faltar ninguno. Eso, eso da el miedo. Muy bien. ¿En qué consiste la enfermedad somática? porque okay. ustedes me dirán, nieto, ¿para qué, no? La enfermedad somática consiste, acuérdense que la neurosis consistía en cambiar el objeto, la psicosis consistía en cambiar la, la realidad. En realidad, esto consiste en anular algunos de los elementos de la clave. Algunos de los elementos, por ejemplo, Vamos a suponer que esto es un río, mi brazo, y este río se descompone en estas cinco brazos, ¿no es cierto? Todo esto junto es el miedo. Si yo estrangulo estos tres o estos cuatro, todo este río va a pasar por acá, por esto no, ¿no es cierto? Entonces este va a estar sobrecargado. Vamos a suponer que este sea el, el, el, el, el, la clave que tiene que ver con este, ¿cómo se llama? la diarrea. Entonces, ahora va a funcionar este solo, tiene diarrea nada más. Estos no están. ¿No es tan, cierto? Entonces, nadie va a decir que este hombre tiene miedo. Va a decir, tiene diarrea. Porque para que tenga miedo faltarían estos otros que están... Estar angulado si no se permite el paso, ¿no? Entonces, la enfermedad somática, a mí por lo menos me parece eso, es cuando la represión consiste en romper la clave de inervación y hacer funcionar uno solo de esos elementos. La rompo. Entonces funciona uno solo. Ese solo siempre es somático, es orgánico. Entonces, esto al observador de cualquiera y del mismo sujeto dice que tengo, y tengo diarrea tengo este, fiebre, tengo lo que tengo, tengo uh -huh. este, psoriasis, tengo este, ¿cómo se llama? un problema en la vesícula eh, eh, o tengo nódulo o lo que sea, ¿no es cierto? esto de paso, esto es un, una yapa es para los que escuchan esto y son psicoanalistas, psicoanalistas, ¿no? Freud llama a esto segunda hipótesis fundamental de psicoanálisis. Después está la primera, ¿no? Segunda hipótesis fundamental de psicoanálisis. A los que son psicoanalistas, a los que son profesores de psicoanálisis, yo les diría, hagan un experimento. Hoy vayan a la facultad y hagan que levante la mano quién sabe la segunda hipótesis fundamental de psicoanálisis. Se van a encontrar con que le dicen cuántos alumnos tienen, 50, 50 disparate. Pero nadie va a decirla, porque nadie la sabe, porque nadie la leyó bien. ¿No es cierto? Entonces van a decir, hipótesis fundamental de psicoanálisis, es el inconsciente, la represión, los actos fáciles. No, señor. Es la que tiene que ver con esto de la desestructuración de la clave, estrangular algunas y que funcione el otro. Si no les gusta el ejemplo que yo di de mi brazo con el río, vamos a suponer que esto es un piano. Yo con esto toco el piano, toco el piano, estoy tocando paraliza, para, para, para, para, para, para, para, para, para. Entonces, si sí, yo en un acorde, que son cuatro letras al mismo tiempo, que, que, que se llama un acorde en música, hago chan, es un acorde. Ahora, si yo no toco las cuatro, toco nada más que una sola, ya no es un acorde. Es una, una, una, una nota nada más, se es de destructura, se rompe el acorde. Nadie va a decir, qué lindo acorde, si estoy tocando nada más que el do. No, ¿no uh es -huh. cierto? Bueno, así se enferma uno orgánicamente. Bajo mi criterio, ¿no? Otro otro puede decir que no, ¿no es cierto? este Y bueno, no sé cómo llegamos a esto, pero esas son más o menos las tres maneras que tiene uno de enfermar. La enfermedad orgánica es casi la más difícil de todas para curar. ¿Por qué? Porque si yo les digo que viene porque en un acorde dejan de sonar tres notas, para sonar una sola, ya no es un acorde, evidentemente que no hace falta ser demasiado inteligente para darse cuenta que para que esto se cure tienen que empezar, eh, la terapia tiene que hacer que funcionen la, las otras, ¿no es cierto? y eso es difícil, es muy difícil se logra, pero es muy difícil a ver, Eduardo vamos a ver eh, ejemplos. Una, una señora me dice, me dice que su madre la llama para que vaya a comer a su casa. Y ella se lo dice al marido, le dice, oye, que mi madre me ha llamado y me ha dicho que vaya a comer a su casa. El marido le dice, pero, pero, a ver, ¿pero también va tu hermano? Sí, va mi hermano. Ah, no va. Tu madre te ha llamado no porque tenga interés contigo, con quien tiene interés con tu hermano, tú vas simplemente de allí de acompañante porque no ha tenido más remedio que llamarte, que llamarte. Entonces, esta mujer se enfrenta con el marido. Porque el marido le está diciendo todo lo contrario de lo que ella dice. Es decir, ella dice que ella quiere, ella quiere, ella tiene deseo de ir a comer a casa de su madre. Y el marido le dice, no, eh, eh, eh, dice, tu madre es una tramposa porque nunca te tiene afecto y tal y cual y cual. Entonces ella, ¿cómo soluciona este problema que tiene con el marido? Porque por una parte lo ama y por otra lo odia. <ríe> Entonces ella hace como un arreglo y dice... ¡Ay, qué exagerada soy! Es que soy una exagerada. Fíjate, ¡ah, qué mala soy! ¡Qué mala soy! enseguida pienso que mi marido es malo y que no sé qué, pero en realidad la que es mal pensada y, y no, no funciona bien soy yo. Entonces se culpabiliza porque ha pensado y ha sentido un golpe de, de odio hacia su marido, pero ella lo, lo dirige hacia ella misma, lo desvía, lo desplaza hacia ella misma y empieza a decir, ¡qué mala soy! ¿No? No sé si este ejemplo te sirve para, para y luego, la lo neurosis. Vamos a desmembrar un poquito. Sí. Este, eh, la mujer esta, como yo he estudiado mucho las, las enfermedades orgánicas, diría que me juego 100 por 1000 que padece de jaqueca, del dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque nosotros hemos visto que todas las personas que tienen dolor de cabeza se encuentran ante un dilema similar dilema, conflicto entre lemas ¿qué es un lema? es una teoría con la cual uno vive ¿no? ¿es una teoría común? con la cual uno vive, ah. por ejemplo eh, un lema bueno sería este debe ser Debo ser honrado para ganarme la gracia de mis semejantes. Entonces uno se mueve en la vida con eso. Tiene muchas cosas de esa. Un lema malo sería, voy a decir otra grosería, hay que ser hijo de puta en la vida para tener suerte. Entonces uno se mueve con ese lema. Sí, sí, sí, sí. sí. ¿no es cierto bien cuando hay un conflicto entre lemas ojo ojo que yo no dije entre ideas no elegí exactamente la palabra lema porque tiene esa característica no eh, hay un conflicto entre lemas casi siempre se suplanta por el dolor de cabeza o sea se reprime el, los lemas y aparece en su lugar el dolor de cabeza ahora bien acá no, para mí no ese es el conflicto acá resulta ser que hay una, una mujer que su madre le invita a comer a ella y el hermano y quiere recrear la familia y está contenta de tener a sus dos hijos con ella y esta mujer que es una de las hijas también está contenta porque dice bueno no nos encontramos nunca es son contadas con los dedos de una mano las veces que, que estamos juntos, así que esto está muy bien. Le voy a contar a mi marido, le cuenta al marido, y el marido dice lo que dice, ¿no? <risa> Pero, ¿vos qué te crees? ¿Que tu mamá te invita de buena que es? No invita nada, algo, algo persigue con esto. Entonces, ¿qué es esto? Esto es otra cosa. Esto es, a ver cómo lo podía llamar. Es ver una realidad desde dos puntos de vista distintos. Desde el punto de vista de la madre que invita, uno ve una mujer pegajosa, que si uno no no va a la invitación, le va a decir ay no me venís a ver nunca ahora que te has casado, no es cierto uno lo ve así, esa es la historia que tiene esta mujer, si lo no ve desde el punto de vista del marido y resulta que el marido es un celoso vamos a decir, una persona con muchos celos y que piensa que esta madre le está sacando a, a la esposa y además le va a llenar la cabeza con él que no trabaja y que se choque ¿quién tiene razón? Lodo y como los dos, pues, cada uno de los personajes que intervienen en esa situación, o sea, madre, dos hijos y marido, intervienen cuatro personas. Cada uno lo va a contar de una manera distinta, con toda seguridad. Con esto trabajamos los analistas. Los analistas no nos interesa cuál es la verdadera verdad de lo que pasó acá. Lo que nos interesa es la versión, la versión de la mujer, si es la paciente nuestra es la mujer, la versión del hombre, si el paciente nuestro es el hombre, la versión de la suegra, si el paciente nuestro es la suegra, y la versión del hermano, si el paciente nuestro es el hermano, siempre, siempre, siempre la versión. El que quiera ver esto, hay un libro, yo antes decía que era muy lindo, ¿no? Pero lo leí tantas veces, que ahora no me parece tan lindo, ¿no? Porque es un castellano muy antiguo, que se llama Seis personajes en busca del autor, uh -huh. que es de Pirandello. Uh -huh. Sí, sí, sí. Pirandello ganó el premio Nobel con este libro, y con otros más, ¿no? Pero fundamentalmente con esto. O sea que merece mi respeto, ¿no? Bueno, el libro que es un castellano más antiguo eso es lo que no me gusta, no difícil de leer, pero es un hecho, como si fuera este que dijo Juan, que se llama, comamos el domingo, el hecho. ¿no? En el de Pirandelo es un hecho que intervienen seis personas, cada una cuenta el hecho, cuentan seis cosas distintas, por eso lo llama seis personajes en busca de un autor. ¿no es cierto? Por eso yo digo que acá... En este ejemplo que vos traes, el asunto está en que cada uno tiene su versión, ¿no es cierto? Sí. Y uno dice, ¿y esto cómo se arregla? El que mejor lo arregla y el que mejor lo lleva es aquel de los cuatro que es más tolerante el que es más tolerante, el que le dice, no, pero escuchá, no es así, que la, la, la, tu suegra lo que quiere es la cabeza a tu mujer, ¿no es cierto? Va mediando, yo diría en chiste, pero lo digo muy en serio, esta persona que es el más tolerante, es el que se analiza de todo lo que están ahí, porque analizándose aprendió a ser tolerante, si no, no lo hubiese aprendido, ¿no es cierto? Una cosa, Eduardo, a ver, para la gente que nos escucha, seguramente eh, yo, eh, yo les diría, a ver, usted es un ser que vive en este mundo, en esta sociedad, en este mundo, sea el lugar que sea, y usted se encuentra con usted mismo, con su mundo, con sus sentimiento, con lo que usted piensa, con lo que siente, con su historia y con ese mundo que está ahí delante de usted su familia, los demás, su trabajo, la gente que habla con usted, los sentimientos que tiene hacia esa gente. Eh, claro, aquí estamos planteando, o sea, estamos planteando la, la, eh, eh, los, los digamos, los temas esenciales del psicoanálisis, pero llevados esos temas, esos temas, llevado todo esto a la vida de la gente, a la vida diaria de la gente, la gente podría decir Podría, seguramente diría, caramba, pues ahora me doy cuenta de qué es lo que estoy haciendo en mi vida. Porque fíjate, estos sentimientos que tengo los he reprimido toda mi vida porque he querido, por ejemplo, uno trabaja en un sitio y su jefe es un cabroncete, y uno eh, al final resulta que eh, a base de, de estrangular ahí su mente y de reprimir y de cambiar cosas, empieza a pensar que su jefe es un tío maravilloso, al final incluso resulta que porque es un tío maravilloso él se lleva muy bien con él y su jefe lo hace encargado general y resulta que pasa del odio que ha tenido durante 10 años hacia su jefe que era un cabronazo ahora resulta que su jefe es un tío maravilloso este ejemplo nos sirve para, para, para todo entonces la pregunta es bueno, la pregunta, la cuestión sería ¿cuál es el problema? joder, ¿cuál es el problema de los seres humanos? que somos una especie ¿Cómo somos la especie humana? Que somos difícil de resolver el, el, el problema que tenemos, difícil de, de crear un equilibrio, difícil de que es un equilibrio absolutamente inestable, conflictivo, complejo, complicado. Uh -huh. eh, eh, y, y fruto de esto, pues vemos todo, todo. ¿Qué está pasando ahora con el coronavirus? El coronavirus. Resulta que la gente dice, bueno, pues esto es un virus que apareció allá en China, que se contagió de los animales al hombre o de un laboratorio que estaba ahí manipulando al hombre y que ha provocado una pandemia que ha provocado pues miles y miles de muertos en el mundo entero, y quizás los que va a producir todavía. Y entonces la gente dice, ah, pero esto es un virus que estaba ahí en los animales. Pero la gente no se implica, es como diciendo, esto no tiene nada que ver conmigo, se está defendiendo de la responsabilidad de la implicación que ellos tienen a la hora de pensar cómo se ha producido. eso Porque, claro, si resulta que la sanidad a nivel mundial hubiera dedicado billones que dedica a producir armas a la guerra, por ejemplo, ¿cuántos billones habrán gastado en la guerra de Siria? En la guerra de Siria, que ha producido ya un millón de muertos. ¿Cuántos billones habrá gastado Rusia, Estados Unidos... Siria y todas las naciones que apoyan a unos y a otros, es decir, si todo eso se hubiera, se hubiera dedicado a la sanidad, resulta que cuando el virus, antes de el virus no habría aparecido, no habría aparecido, porque ya se habrían hecho tantas investigaciones que se sabrían un montón de cosas que ahora todavía no se sabe y por tanto se habría podido poner el remedio. O sea, entonces, es decir, el ser humano se defiende de querer asumir una responsabilidad que tiene con él mismo y con el mundo. Porque si dice, ah no, es que ese virus tiene que ver conmigo, que tengo que cambiar? Algo tengo que cambiar, caramba, algo tengo que cambiar. Pero como resulta que estoy más cómodo así y no quiero cambiar nada, porque sí, bueno, el virus es una cosa que... Es que mira, qué malos son los chinos, los chinos son malísimos, fíjate lo que han hecho, nos han mandado para acá el virus, esto es la... Una de las teorías que hay por ahí circulando por, por, por, por los, por, los vamos, por internet. Entonces, uno se quita el problema de encima, lo cambia, cambia esto que ha dicho, la separación del afecto y la idea, y entonces yo me, me. Es decir, yo que tiendo muchas veces a la aplicación de lo, de lo psicológico en lo social, es, tengo una mente así muy, muy en ese trasvase, es mi mente como eh, me pregunto. Pero entonces, ¿tenemos solución o no tenemos solución? ¿Cuál es la posible solución para este mundo? ¿Podemos llegar a ser seres libres? Libres, es decir, que puedan elegir el bien, que tienen dos opciones, pueden elegir el bien o el mal. Podemos elegir el bien y, por tanto, crear un mundo personal y social más equilibrado, más responsable, más respetuoso, más digno, según tu opinión, Eduardo, ¿esto sí, es posible supuesto. o no es posible? ¿Cómo lo claro, ves? claro que es posible, por supuesto, la historia de la humanidad me lo está mostrando todos los días. ¿Por qué? Porque el hombre, al principio, era, digamos, como un animal. Este, si el hombre tenía hambre y veía un semejante que estaba comiendo algo que él quería comer, iba, lo mataba y se lo comía. Y eso estaba totalmente permitido. No había cárcel, no había nada. Es decir, el hombre se manejaba así, ¿no es cierto? los Tampoco existía, ya un poquito más, entonces esto fue evolucionando, ¿no? No voy a decir toda la etapa porque, bueno, pero por ejemplo se pasa a la tribu. En la tribu ya hay una, una especie de ley, ¿no es cierto? Pero también funciona lo mismo, funcionan muchas cosas así, ¿no? Eh, como el hombre todavía no había podido descubrir la prueba de la paternidad, sí, de la maternidad, porque la mujer tenía el hijo y salía, lo estaba viendo, pero el hombre cómo demostraba que el hijo era de él. ¿No es cierto? Entonces, esto genera, generó un montón de, de, de circunstancias que este, fueron modificando, modificando, modificando, es decir, se fue modificando la sociedad, siempre para mejor. ¿eh? Yo no creo que haya habido un, un cambio para peor, nunca. ¿No es cierto? Siempre creo que se, se modificó para mejor el cuidado, el cuidado de qué sé yo, de la mujer, si vamos al caso, el cuidado de la pareja, la tribu cambió, le llevó 500 años a la tribu transformarse en la familia. Miren ustedes, 500 años, quiere decir que esta transformación que va a producir esto del coronavirus, a no ser que podamos vivir 500 años, no creo que la vayamos a ver. Estamos en la boca del volcán, estamos en el medio de la cosa, ¿no? Veremos, veremos a ver si la, las diabluras que hemos hecho con la naturaleza, nos la naturaleza nos permite vivir otros 500 años, no, porque no, no, no, no. los augurios que hay por ahí son un poco ah. apocalípticos, sí. eh, de, de gente muy, muy experta y que ya está estudiando el tema sí. científico, vamos, de mucho peso a nivel uh -huh. mundial, y yo diría incluso de la comunidad científica, es decir... Pero la la, la, la raza humana ha evolucionado notablemente. Uh -huh. Lo que pasa es que cada evolución lleva 400 años, 500 años se pasa de uno al otro. ¿De cuántos años les llevó...? Por ejemplo, fraser dice que para pasar de el matrimonio de grupo al matrimonio monogámico eh, a la humanidad le llevó 400 años o sea que antes el matrimonio era de grupo la mujer era de todos los hijos en la, en la tribu no se sabía de quién eran se sabía de quién era la madre pero el padre no se sabía ¿no? entonces pero, bueno, el, el hombre siempre tiene un, un escape claro, ¿no? entonces este eh, sí, pobre, pero él también vino de ahí. ¿eh? Entonces, este, se tuvieron que acomodar las cosas, qué sé yo, y al final el hombre se dio cuenta de que la mujer, como dicen algunos, es un mal necesario y que sería bueno este, tener una sola y cuidarla, porque si no, a veces nos quedamos porque era el manos, quedamos sin ninguna. ¿No es cierto? Y entonces agarra y, blam, se establece el matrimonio monogámico. Fraser dice que esto llevó más o menos 400 años. Y yo digo, mire qué cosa, ¿no? Llevó 400 años, ¿cuánto nos va a llevar ahora? Porque ahora, ¿dónde está el matrimonio monogámico? En Estados Unidos, estuve leyendo, según la estadística, que los, las familias constituidas por padre, madre e hijos son solamente el 30%, el 30% de la población de Norteamérica. Los demás son, cuando este, padre y madre son del mismo sexo, este, los hermanos son de, de otros padres, es decir, conviven, qué sé es un lío terrible. Entonces todo esto hoy está en un hervidero. Uno lo ve más uno, como yo que soy de lo antiguo, ¿no es cierto? Y uno no puede ser, ¿no? Ahora, para responder lo que vos decís, yo creo que se va a acomodar alguna vez. El tema es que no lo voy a ver. Solamente me queda como. Va a haber muchas La casca de Pandora, ¿no? Va a haber muchas cosas, Eduardo, que no vamos a ver. Que no vamos a ver. Bueno, pero no vamos a ver aunque viviéramos 100 años, o sea. Eh, bueno, vamos a acabar ya para no cansar, excesivamente tenemos que acabar. Eh, yo terminaría quizá con una conclusión de todo lo que has dicho y es que tenemos que aplicarnos de partiendo de todo lo que tú has dicho, de todas las cosas tan importantes que tú has dicho sobre el ser humano, poder conocernos un poco, poder aplicar todo esto para tener un poco de conocimiento mejor de lo que somos. Y eso, emplearlo, emplearlo bien, emplearlo bien. Y, y otra cosa, es decir, eh, la gente, alguna gente que crea que lo necesita, tiene la oportunidad, tiene la oportunidad, porque es una oportunidad que está ahí, de dirigirse a un psicoanalista, como por ejemplo, como tú, para decirle, oiga, esto que usted ha dicho, yo quiero hacer un cambio pero lo veo imposible hacerlo solo. Me, me, me, vamos, no puedo, me veo, me veo impotente. Voy a recurrir a un psicoanalista para que me ayude sí. a hacer ese cambio. Y entonces, yo diría, ejemplo... Juan querido, que eh, yo voy a ser un poco más terminante que vos. A ver, vos pues, si tiene la oportunidad. Yo diría que es la única oportunidad que tiene. No hay otra. No hay otra. Bien, es ¿no sí. cierto. Sí. Eh, <risa> Un poeta norteamericano, Jefferson, decía, cuando la lucha de un hombre comienza dentro de sí, ese hombre ya vale algo. ¿No es cierto? Entonces, cuando un hombre se pregunta, ¿qué tengo que ver yo con lo que está pasando? Que es el fundamento del psicoanálisis. Mm -hmm. y es el fundamento para eso. El psicoanálisis. Cuando un hombre se pregunta eso, yo diría, parafraseando a Jefferson, ese hombre ya vale algo. Vale algo. Por eso por eso yo le digo a la gente que todo lo que tú has dicho que sirva para hacerse esa pregunta e intentar responder a esa pregunta. Claro, claro. Y indudablemente, como esa pregunta es muy compleja y mucha gente <risa> se <risa> siente abordada por muchos problemas que están ahí como un hervidero dentro de ellos, pues caramba, que, que cojan, que tomen ese camino es decir voy a recurrir a una persona que me ayude en todo este trabajo que yo tengo que hacer sobre mí mismo porque yo solo me veo desbordado y que acuda a un psicoanálisis sea en, en, en Estados Unidos en Argentina en España en Valencia en Valencia y, y bueno eh, bueno también voy a decirlo lo digo claramente Eduardo, Eduardo está aquí en Valencia y yo ah. sí, lo digo, ¿por qué no decirlo? Yo recomiendo a la gente que, que quiera hacer un económenes que acuden a Eduardo, ¿por qué? Porque ustedes se han dado cuenta que ha hecho una exposición que eh, muy sabia, muy rotunda, muy bien fundada y que seguro que a la gente que acude a él va a poderle ayudar a reorganizar, reestructurar, reconocer toda su vida. Y es una oportunidad que, que ustedes tienen, caramba, no siempre... Eh, si alguien le dice, oye, mira, en, en no sé qué tienda venden unas cosas que son las más buenas del mercado y las mejores. Son las más buenas y las mejores. Seguro que ustedes si necesitan eso van corriendo a eso, a buscarlo en ese sitio. porque qué? Porque la cosa más buena, imagínense una cámara fotográfica y una cámara, usted le dice, mira, le dice a su amigo mira, en tal sitio que está en la calle, tal número, tal venden unas cámaras que en los demás sitios valen mil euros, en, esa, en ese sitio te, te la venden por 500 euros y es la mejor cámara que hay en el mercado mundial. Bueno, pues si usted necesita una cámara, y, y confía en ese amigo que es un buen técnico, irá allí y comprar esa cámara que vale la mitad y que además es buenísima. Pues señores, aprovechen ustedes la ocasión. Aprovechen diga, la ocasión te... para para... Tomar un buen camino Y sí. aquí está, lo digo claramente Aquí está Eduardo, que está aquí en Valencia Que les puede ayudar en ese camino Tómenlo Yo le agregaría dos consejos A ver Los consejos de, de la abuela son Brevemente Eduardo Sí, nada. muy brevemente El primero Si en la vida tenemos que penar que penar? Pues carajo, penemos por lo que valga la pena no, estamos acostumbrados a penar por boludeces Sí, tonterías sí. primer, primer consejo Si tenemos que penar, penemos por lo que vale la pena uh -huh. ¿Cierto? este Segundo Sí esto, Todo el mundo hace esto Sí Vamos a esperar Estar bien, para ocuparnos del estar bien, nunca vamos a estar bien. Bueno, pues señores... Eh... Este último me, me gusta cerrarlo con este, porque es el que más me gusta. Fenomenal, ¿sí? fenomenal. Pues entonces, es que creo que está muy claro, ahí tienen ustedes el mensaje categórico de, de Eduardo. Y yo les digo a ustedes, aprovechense de todo esto, aprovéchense de todo este conocimiento que que les estamos brindando para, para, para dar un salto ahí en su en su situación de su vida. Aprovechen esto, esto. y nada más. Eh, gracias a Eduardo, eh, encarecidamente, oh. claro que sí, porque has dedicado este rato aquí eh, y has eh, expuesto un montón de cosas que tú has ido trabajando y aprendiendo durante toda tu vida y eso, caramba, eso merece un aplauso de toda esa gente, aunque sea un aplauso virtual. <risa> virtual, claro que sí, de toda la gente que va a ver este vídeo. Y yo les pido que en su corazón y en su interior den un aplauso a Eduardo, que se lo merece. Yo le quiero dar un aplauso desde aquí, mi aplauso, un aplauso a Eduardo por todo lo que ha dicho, que creo que es, es de simple gratitud, caramba, que tenemos que ser agradecidos. La gratitud es uno de los alimentos del alma humana. No solamente necesitamos pan, necesitamos también gratitud. Y por tanto, gracias también a todos ustedes por ver este vídeo, yo sé que lo va a ver mucha gente de todo el mundo y por tanto, muchas gracias y hasta la próxima grabación.